Bienvenidos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a otro Gameplay en Toxic Game Channel. Los diseños. estamos por los diseños. Está con su hija, hay que ver. Sí, en unos cuantos war también. ¿Por qué no? Y los zombies. Los leakers. Este es el cocodrilo, que nos faltara. william birkin en todas sus fases bueno, luego tenemos a mister t es un par de cosillas bastante guapas para eh, creada en el, en el cielo me encanta el fijaos, ven brian original, el clásico, el nuevo aquí tenemos unos como unos diferentes, estos no han salido en el juego pero bueno esta vez vamos a ir a un lugar diferente, joder qué rápido, a ver, bueno pues ...ahora vamos a explorar la historia de Stay of the Kai... ...no es que vayamos a dejar de, de lado nuestra comunidad... ...para nada... ...simplemente os voy a enseñar estas dos modalidades diferentes... ...que tenéis que conocer... ...yo creo que esta sería la más rápida... ...y en la que podría... ...incluirme y meterme dentro de una partida en cualquier momento... ¿Qué, ...cuál es la misión... ...vamos a ver, la misión es bien sencilla tenéis que defender a este hombre que va a lanzar este petardo, este petardito y nosotros vamos a tener que estar pendientes a las paredes y matando a todos los zombies que van a venir por oleadas, vamos a ver primero qué es lo que tenemos, bien, bueno y nos necesitan a de los zombies que se si los zombies me esta misión es para nada tienes un poco de tiempo antes de problema sugiero que te y barricade cuando estés listo bueno. Bueno, listo, listo, listo uh, estamos listos, ahí hay una pared que que capea más que... bueno Vale, tengo una espada muy chula. A ver, ¿ya estamos reunidos o qué? Entonces mejor repararlo ya, ¿no? Bueno, venga, estamos todos reunidos, ¿no? A ver, hablo con él. Venga, preparemos entonces. Pues ya estamos aquí. Look, we can't wait anymore. I hope you're ready because I'm waking it up now. Everybody hear that? Places, people. The zombies will be here soon. I ain't much from pep talks. Just don't screw up, okay? Pero es muy pronto para para para allá, eh. Okay, it's a That's a good start. Okay. It's about to get real crowded down there. Try to stay alive. I know we can do this. Everyone get ready muy pronto muy pronto para que se ponga a pegar tiros dejarlos que llegue la valla así no se puede así no llegamos hasta la última hasta la última Así, perdonar que os diga pero si no llegamos hasta la última ¿eh? Ahora es superada. de darle suficiente para con a vidas. Una vez tenga suficiente el relé que podemos Hmm. I need to connect a battery to give the relay enough power to complete this process. Watch my back. It's working. The relay is drawing power. Yeah. Looks like the Zeds ain't done with you yet. Get ready, okay? Everyone, take your positions and prepare to fight. Elimine a un zombie del suelo. Bueno, no creo que sea muy difícil. Gotta stop. Can't do it. Mira, ese está en el suelo, jueves. Ay, ahí, ahí, ahí. Lo conseguí. They can climb over walls. We have a successful handshaking, Leo. Here we go. Something is established. I'm starting to download down. <laughs> oh shit. Goddamn wrong track. Looks like we got a friend up there somewhere. That would be Cleo. At the moment or like a cross friend. She can drop artillery on the zombies. I'll definitely be her friend. Cole, ha costado, eh? A Something just landed in your area. I'm reading multiple Cleo radio signals. She's sending equipment to help us. Like I said, we're best friends. Somebody go grab whatever she sent us. Sí, pero aquí tiene que haber una. No la veo. Joder, vaya mierda. tiene que haber otra Pero ya, está, ya la cogió el otro con la leche no va a dejar ninguna ninguno pues me mira, mira en las males en las mochilas ves pues, da luego, madre vale. I was this close to qualifying for a desk job then they upped the requirements and here I am Esto, esto, esto, Everybody esto. Esto. Tercera oleada. Nos quedan sure cuatro más, aparte de esta. Ahí está Ahí, gordito, por ahí, quédate por ahí y nada no es mucho el coñazo. Bueno, eso ha quedado precioso, ¿eh? Ahora tienen que venir los grandes, ¿eh? Joder. That's all of that. Bueno, esto ya lo soluciona todo un poquito. Pero ¿para qué están por aquí? I'll keep downloading as much as I can. Just hold off the zombies. I should reload. I, uh... Wow, ya, ya llegó a los grandes Los salvajes No jodas the books. Oh. Bien. Acharlo un ojo a ver cuál está peor. Yo creo que está tapeado. Need ¿no? a wall repair kit for that. One fine wall mm -hmm. Aparte Vamos a cargar el arma Just a heads up We've been seeing some weird shit out here lately Like the blood plague is working overtime to upgrade these fuckers Seis vida shitty enough already bien? segundos 5 4 3 2 1 so i tell you how many Z's are coming your way but it just you. get ready until the date stops coming in i'm not going anywhere Understood. You do your job, we'll do ours. You got a bloater incoming. Keep at it! We're holding him back! Todo todo todo aquí. Pero es que también último. tiene que venir los gordos, bien gordos. Those. floater watch your shots <laughs> completely out of ammo. Aquí Bien, bien, bien, bien. Carga un jagger. por la escopeta you got an extra special juggernaut coming your way. que podría tener esta también bueno pues claro pero a ver yo necesito la escopeta ya resulta que no hay escopeta no room for that. Ah, resulta que no hay escopeta. Bueno, pues entonces voy a liarla. Voy a liarla. A ti te quito porque estás ahí molestando. Bien, yo creo que. Lo cierto, no tenía. Qué gente, no, no me deja nada, ¿eh? Venga, colega, que tú, venga, quédate con esa. No, hostia, se va al otro ahí, mira, es que vamos. ahí hay una tercera si es que me dejan abandonado el juego muy típico ya, porque ya estamos a la cuarta ¿eh? seguimos en pie o no jugamos o no jugamos señoritas aquí que han 21 segundos a ver qué hacen Yo a lo mejor es jugar con, con colegas y no con gente desconocida porque luego cogen y se largan. Ah, bueno, alguien que se llame samurai no se puede alargar porque un samurái es un samurái. Pero lo, hay otro que se ha alargado ahí. Eh, ya ya de, de aquí no voy a pasar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a luchar por pasar ya van te vas a tener a tú? si no podemos o no podemos was my last shot Is that all you got? I got eyes on one of them Plague Juggernauts. That's bad news. ¡Joder, hombre, no! Venga, no jodas. Misión fallida. Mataron al técnico de la garra roja buena puntuación he matado a un Jogernau de los de los gordos de los total de zombies 521 más que se unen <ríe> a la salvajada ya de no no voy a jugar de nuevo voy a salir y os voy a mostrar un poco ya que estamos el Daybreak vale donde break ya lo hemos ya lo hemos visto esto es el Herland vamos a hacer una nueva partida para que veáis ustedes mismos pues cómo comienza y todo eso ¿no? bien tenemos que elegir primero la historia de tu herland recordad que esto es una visión más profunda del juego quizás una joven rebelde viaja de, al valle de Trumbull en busca de su padre, de quien está distanciada. La acompaña a su tía, una mujer amorosa, pero con quien, pero por quien no siente tanto cariño. Vaya hombre. Laris, ¿no? La, y tu tía es a un fi. Eh, bueno, O, por ejemplo, buscando a santos. Un exconvicto, fabricación de armas, pistolero. El último Wilkerson. Vamos a, a con el último Wilkerson. Vamos a aceptar. Vamos a buscar a nuestro padre y vamos a buscar a nuestro padre. Eh, quiero entender, actual, ¿no? Es que Echo está one. distanciado con nosotros copy? vamos con nuestra tía. Por cierto, esto ya eh, es lo que estáis viendo: es cómo va creciendo las infectaciones en, en el valle de Trumbull. Oh, oh. este era el nuevo zombi este era el nuevo zombie que habíamos visto en, en el vídeo que hicimos anterior vamos a cogerlo mejor de por la espalda Well, I en No, we came here looking for someone important to me.: me Look, I'm trying recuperar mi hogar de los zombies que mataron a todos mis amigos. me ayudarías. Sin duda. Excellent. Let's go fuck some shit up. Is this really what we should be doing? If we help him, he helps us. Eso pues sí, quiero un arma me. nueva. Nice. Bien, muy bien todo esto. Boring. Uh, no tan boring. Es mejor esto que lo que tienes. Esto sí que es boring. Tirar. A ver si me encuentro algo mejor porque vamos. Trumbull Valley used to be a nice place, if you can believe that. When we were kids, our folks would take us up to Mount Tanner for the weekend. Right, sorry. In that case, how about we get you some fucking payback? Someone get the wheel. I don't think so. Ahí está. Just crush a few more skulls and we win. muerto aquí ha tenido problemas. ¿Quién era? ¿Un amigo? Soy vuestra nueva compañera. <ríe> Espérate, voy a robarle más a, a tu amigo. Hay que arrabastecer esta mierda. Mis haters son los más feos del mundo. Qué asco dan. Nada, pobrecillo. ¿eh? Bueno, en verdad son feos. Sí. Pero vamos, que tampoco lo hacen no con mala, o sea, Yo no creo que nadie nazca feo sin queriendo. Yo creo que eso. Ahí tómate la. La bandanguita. esto. Eh... ¿Y qué más? ¿Puedo ver más? de acá? de acuerdo. vamos a de terminar de Bueno, teníamos un de bruce clásico. ahí, ahí, ahí, ahí, de Un de Un Un te voy a ¡Es que voy a destacar, te no, a a No room. A ver, pues meto algo. Oh, we just Good work, Vamos a tener dos coches. Fíjate lo que te digo. So que por cierto, esto, mean, esto lo podemos meter ya, hasta que. Ahí está, damos la vuelta aquí. con esmero y tranquilidad, sin prisas, que tenemos suficiente espacio. Ahí está, estacionado, muy bien. Y eso sí, vamos a coger esto para poder arreglar. We have a lot of work ahead of us before this place is in good shape. Para poder reparar este coche Que por cierto Si lo tuneamos Yo creo que puede Ser muy molón Este ya lo hemos arreglado bueno, yo creo que este ya lo hemos llenado Podemos construir cosas como Fijaos, ¿no? Eh, una tienda del fabricante complejo, Un construir Complejo de, de servicios También es una cosa que todavía ...no he hecho... ...esto por ejemplo... ...construir un transmisor de dron... ...o construir una torre de francotirador... ...esto sí que lo he hecho... ...pero bueno... ...y luego tenemos el, la, el área de montaje... ...que esto es importante... ...para hacer este... este hoste, ...vamos... ...para hacer este otro tipo de cosas... ...mientras tanto por lo demás... ...pues... ...vamos a... ...esto hay que reconstruirlo también... Eh, ...y bueno... Yo creo que hasta aquí. Todo bien, ya la gente nos está pidiendo cosas. Vale, pues metemos esto para acá. Y nos vemos en el siguiente programa. Entonces, Game Channel.